ahí estamos, yo creo que ya vamos ok, oh, no como la última vez que, que tuve algún problema por aquí. Eh, vale, hoy vamos a hablar sobre el loco loco loco mundo de javascript, eh, muchos lo recordaréis yo creo de bueno de esta canción que había de los dibujos animados del el loco mundo de Tex Avery creo que era, vale, de ahí hemos cogido el título esta vez eh, Vale, yo soy Ander Conal de Plain Concepts, igual me conocéis ya de alguna charlita de estas, eh, por ejemplo, el dejando fino el Spring Backlog, Scrum versus Kanban, eh, eh, ¿qué más tuvimos la última vez? Ya no me acuerdo, el pair Programming, ¿vale? Muchas de estas, eh, entonces, bueno, pues hoy vamos a hacer una más, esta es un poco más técnica, pero bueno, yo creo que puede ser útil, ¿vale? Eh, entonces, ¿hoy qué vamos a ver? Es todo sobre JavaScript. Eh, vamos a hacer un repaso a, a ES 2019 y ES 2020. Vale, eh, son cosas nuevas eh, que están ya en un estado bastante avanzado. Incluso la mayoría, eh, si tuvieses la versión adecuada de, de Chrome o de Node, o eh, depende de dónde vayas a utilizar cada una, podrías llegar a utilizarlas eh, ya y el navegador lo soportaría. Pero eh, este tipo de charlas, sobre todo, son informativas, ¿vale? Nosotros os vamos a contar un poco la, lo, que, lo que hemos visto. Mañana. Estas son las novedades, las vamos a comentar. Y igual, igual sí que esto es eh, un poco más difícil que vosotros eh, interactuéis porque no es como el per-programming ¿no? o como es un versus Kanban, ¿no? que podemos opinar, cada uno tiene tal, cada uno tiene cual. Esto al final es lo que es, ¿no? Esto es una función que hace esto, punto. Vale, entonces yo os diría que aquí... Eh, intentemos interactuar en el sentido de si vosotros ya lo sabíais Si ya lo conocíais Si lo habéis usado, si lo queréis usar En qué situación Y luego al final lo leemos Porque yo al final, eh, ya veis, hay mil cosas Lógicamente no hemos usado todas A un nivel, eh, digamos, alto A un nivel de producción ¿Vale? Entonces, eh, no puedo aseguraros Que todas funcionen un guay Ni que todas eh, sean tan guays como parecen Cuando luego vayáis a usarlas en la realidad Así que, En ese sentido eh, os animo a que participéis y digáis, oh, pues esto pinta bien, esto pinta mal esto me gusta, esto no me gusta y sobre todo mucho cuidado, probadlo eh, antes de ponerlo en producción haced muchas pruebas, ved si es realista si, si soportáis ciertos navegadores que igual no soportan esto si tenéis que utilizar un polyfile eh, que para el que no sepa pues es un trocito de código, que si el navegador en el que estás no soporta esa función nueva que vas a utilizar pues eh, corre otro código en, en su lugar y eh, para que esté soportado. vale. Eh, así que, lo dicho, vamos a hacer un repasito porque todo esto en realidad surgió de un, un podcast de estos que oigo yo, que os recomiendo escuchar Syntax FM, ¿vale? Uh, no me acuerdo muy bien, a ver. Aquí lo tenéis, ¿vale? De Wes y de Scott Tolinski. Se llama What's New in JavaScript. Y os recomiendo que, que le deis un vistazo, porque lo que hacen ellos es lo mismo, ¿no? Al final estos son eh, cosas muy nuevas y ellos tampoco lo han probado todo en producción como para asegurarnos que son lo que debe ser, ¿vale? Así que os recomiendo echarle un ojo. Y, y bueno, ayudarme incluso, igual vosotros lo habéis usado más que yo, así que dejadme por escrito si veis que alguno se queda eh, algo en el aire y luego lo leo al final, ¿vale? Lo leeré y, y así hacemos todo un poco más rico, ¿vale? Vale, pues empezamos con eh, la primera funcióncita o el primer método, como queráis llamarlo, que, que han añadido, que es el flat, ¿vale? de, de array. Eh, esto lo único que hace es aplanar un array. vale Aquí en este ejemplo hemos puesto un array que contiene otro array y al llamar a array.flat nos devuelve un nuevo array ya aplanado. vale Ya no tiene ese 3.4. Eh, por defecto te aplana un nivel y le puedes pasar. Eh, los, los niveles que tú quieras ¿Vale? como veis ahí en el ejemplo le pasamos dos entonces nos aplana tanto el nivel 3,4 como el nivel 5,6 ¿Vale? nos va hasta esos dos niveles eh, incluso eh, nos ponen un ejemplo que es eh, array flat infinity es decir hasta el final tú quítame todo déjamelo todo plano ¿Vale? eh, hay gente que para esto utilizaba el método reduce y luego concat en el callback eh, depende. vale. Hay gente que usaba unas librerías que hacían lo mismo, pero con otro nombre o igual incluso el mismo. vale. Entonces, esto ya está ahí. Lo he dicho, eh, creo que es no sé, la versión de Chrome. No os voy a mentir en la que podréis usarlo ya, pero eh, echadle un ojo. Yo donde me informo también, por si os interesa, es en, en el sitio web este de Mozilla Developers. Ahí te pone todo. Eh, en qué parte de la especificación está, porque a veces está... Eh, imaginaos en modo proposal Todavía es una propuesta, todavía no es oficial eh, Luego cambia de stage y está en el siguiente stage Entonces eso es importante también Que sepáis a un sitio donde acudir Porque normalmente si tú te metes en Google eh, Suele salir antes v 3 School o algo así Suele ser lo típico donde vamos Pero normalmente el segundo o el tercero es el Mozilla Developers Para mí está bastante más completo eh, Y me parece como más oficial Entonces yo os recomiendo que tiréis de ahí vale lo dicho, dejadme en comentarios si queréis, si lo habéis utilizado ya, si ya habéis oído hablar de Flat, si no habéis oído hablar de Flat, si no habéis oído hablar, pero lo utilizabais de otra forma, decidnos qué forma, Vale, así vamos a enriquecer un poco esto. Vale, Luego tenemos Flat Map, ¿vale? eh, imagino que muchos eh, habréis utilizado Map, Apple, el típico Map, ¿vale? que pasa por cada uno de los de los ítems del array y le aplica esa, esa función que tú le pases o ese resultado y lo único que han hecho es eh, eh, ponerle el flat por detrás, digamos, entonces a, te aplica el map vale que es lo que haría ahí, ya veis, es devolveros un array con el array de 2, array de 4, array de 6, array de 8 pero con flat map lo que te hace es aplanarlo, eso sin sí, mucho cuidado porque solo lo aplana un nivel, ¿vale? Así como aquí habíamos visto que le podemos pasar el, el nivel, por ejemplo, el 2 o el Infinity que estáis viendo aquí, aquí por defecto, si llamáis a Flat Map, se va a aplanar un nivel, ¿vale? Es decir, cuidado si tenéis más de un nivel, pues porque no os lo va a aplanar como pasa en, en el tercer ejemplo, ¿vale? Aquí lo mismo, eh, hay gente que utilizaba map con una combinación de otras librerías eh, para hacer esto mismo, o otros métodos nativos, pero un poco más complejos. Y esto, bueno, digamos que es una petición de la comunidad que a la que han hecho caso y, y han tirado para adelante. Lo mismo, si os gusta este flatmap, os parece buena idea, dejadnoslo comentado, decidnos si lo habéis utilizado de otra forma, si le veis alguna pega, ¿vale? decidnos lo que sea. Pero la charla va a ser así, muy ágil, eh, con puntitos de es esto... Aquí tenéis un ejemplo y poco más, vale. Luego cada uno vamos a ir investigando y vamos viendo, vale. Esto es bastante interesante también para cuando tenemos un array que queremos convertir en objeto, vale. Pues eh, nos ofrecen un, un método muy cómodo, ¿vale? el object from entries. Tú le pasas eh, un iterable, en este caso es un, un array de arrays. Y él automáticamente te lo convierte en ese objeto que, que ves ahí, ¿vale? bath 42 eh, Es bastante cómodo y es una petición que ya llevaba tiempo ahí, eh, desde que empezaron a salir estos eh, Object Entries, Object Keys y, y demás. Eh, personalmente creo que lo usaré no lo he usado todavía porque ya os digo que esto ha sido un poco ir ese podcast y decir, venga, vamos a contarlo en plane vamos a investigar un poco más y contarlo pero yo creo que es algo que podríamos acabar utilizando me parece quizás junto al al flat algo de lo más común que vamos a ver hoy o más fácil de quizás utilizar o encontrar un caso de uso vale, este eh, bueno es bien sencillito Parece mentira que no existiera todavía, pero bueno, han, han hecho ya el trim start, que es lo mismo que hacer trim left, que lo único que hace es quitar los espacios en blanco a la izquierda del, eh, del texto. O si es un idioma que se lee de derecha a izquierda, como creo que es el árabe, si la he cagado de cisne, ¿vale? y, lo, y lo corrijo luego al leer las, las preguntas, pero me suena que era así, eh, eh, si utilizas el start... Te quitaría el de la derecha porque ese idioma empieza por la derecha, pero si usas el left, te quitaría la izquierda todavía, ¿vale? Pero en principio, en, por ejemplo, en inglés o en castellano, nos va a quitar el start y el left van a hacer lo mismo, quitar ese espacio en blanco de la izquierda. Lo mismo para el end, ¿vale? El lado, el final, los huecos del final, ¿vale? Eso es lo que nos va a quitar. Lo mismo que el trim right, ¿vale? En este caso, por ahí van a ir los, los tiros, ¿vale? Este. Bueno, igual, al ser tan sencillo, quizás, este o sea bastante útil y fácil de, de añadir. No lo sé, decidme vosotros qué os parece. Yo creo que sí, es fácil de, de incorporar o que siempre hay algo que hacer en este sentido, ¿no? de quitar un white space aquí o asegurarme de que no haya white space, aunque porque a veces puede haberlos y a veces no. Bueno, comentadnos qué os parece. Eh, vale, el function toString, eh, hace tiempo ya lo actualizaron y te devolvía la función en string. ¿no? Es, que Ya veis que es casi lo mismo, el ejemplo. Pero eh, lo que no ocurría antes es que no se mostraban los comentarios en el string que había como output y no se mostraban los espacios en blanco. vale. Se mostraba la función a pelo. En, cuando digo antes, digo en la anterior, antes de esta actualización. Entonces ahora el toString, si tuviese comentarios en el código, de la función o espacios en blanco y ese tipo de cosas eh, ya estaría preparado para ello no sé la verdad si vosotros lo utilizáis no lo utilizáis habéis usado el función to string alguna vez el tener tú una función como esta de zoom y tener que hacer zoom to string para investigar algo o ver algo ¿O se os ha dado ese caso de uso lo cierto es que a mí no el cierto es que soy joven muy joven, aunque aunque ya cada vez menos. Antes yo era el más joven de, de la oficina y, y de repente dejé de serlo. Es un trauma que tengo por ahí, pero bueno, son otras otros temas. El caso es, yo no he tenido que utilizar esto, vale el, el function to string, entonces vosotros lo habéis tenido que utilizar en, en qué situaciones. O sea, decirnos, así luego al final del, del programa, yo iba a decir, <ríe> del Virtual Coffee, eh, le damos una vuelta. Vale, Luego este es un tema que eh, hay gente que tenía dudas, vale, sobre todo por, imaginaos cuando hacéis el object.keys hay gente que tenía dudas de si había un orden establecido, vale, de si siempre iba a volver el mismo orden, si a veces me iba a venir uno, a veces otro, no sé, porque como puedo hacer un objeto de forma dinámica y poner una key que es un string, una key que es un número, o una key que es un string pero que en realidad es un número porque se va a acabar casteando a número, etc. Eh, o incluso un símbolo como key que se puede desde ES6 si no recuerdo mal eh, la gente tenía dudas y creo que es una petición de la comunidad también, de, oye, este object key order ¿cuál es? vale pues si sí hay un orden ¿vale? y el orden es el que estáis viendo ahora yo he puesto un objeto desordenado que tiene un string, luego un número luego un string que es un número luego un número y luego un string ¿y cómo nos lo ha ordenado? número, número Número, String, String. Y si tuviésemos símbolos, iría después. Es decir, lo primero que hace es ordenar de forma ascendente los números, incluyendo los que van en String, como el 1 en este caso. 2. Nos ordena en orden de inserción los strings en este caso, Under y Loco. Que no es que esté Loco, la verdad que ha quedado mal. Pero bueno, ya, ya lo cambiaré. <risa> o, o no, o nos reímos un poco. Eh... Y lo, por último, si tuviésemos un símbolo como, como key, estaría detrás de under loco. ¿vale? Lo que pasa es que en el ejemplo no estaba y pues ahí lo he dejado. Entonces el objeto key order, sí, tiene orden y siempre es ese. ¿vale? Número ascendente, string, número también ascendente, string, símbolo. Y ya nos hemos ventilado el 2019. Y son y cuarto, o sea que bien. Había pedido una hora por si acaso, porque esto es un poco largo, pero bueno, si nos sobra tiempo, pues también mejor. A todos, vale. Ahora vamos con el 2020. Eh, sí, que este tiene unos cambios. A ah, que sí, que si no os desconcentráis, sí que tiene unos cambios igual más, eh, no sé cómo decirlo, más rompedores o más comprometidos. ...han generado bastante discusión en la comunidad... Eh, ...nosotros vamos a intentar discutir entre todos amablemente... Eh, ...pero sí que han salido unas cuantas cosas... ...que eran una petición eh, de mucha gente de la comunidad... ...pero que realmente eh, hay muchos detractores... ...de esas peticiones a las que han hecho caso... ...entonces ahora lo veremos, ¿vale? De hecho yo diría que desde ES6... ...no ha habido ningún cambio en el, en el estándar que haya generado tanto revuelo aunque sea de hablar de ello. Entonces ahora lo veremos. Este, por ejemplo, no lo veo tan raro, ¿vale? Simplemente he añadido el tipo bigint para los números que son más grandes que el máximo del tipo number. Vale, entonces Simplemente que sepáis, pues yo que sé, si estáis generando un id extremadamente grande en, en, en vuestro backend y, y necesitáis luego tenerlo en el frontend, por lo que sea, y con el number no dabais abasto y daba un error y tenéis que hacer algo raro, pues con BigInt ya podéis. ¿vale? La forma de representarlo es, como veis, simplemente big BigInt, como cualquier otro todo tipo de estos de, de JavaScript eh, built-in o terminando con un N ¿vale? por detrás. Eh, hay un par de avisos con esto, ¿vale? No podéis hacer operaciones entre numbers y big ints, ¿vale? No es compatible. Y no podéis utilizar eh, el método math por ahora, los métodos de math con big ints, ¿vale? Son esas restricciones. Es decir, es, tú lo tienes que usar para situaciones muy concretas. Decidnos si tiene sentido, ¿no? En el podcast que os decía de Syntax FM, ellos decían, oh, por fin un big int! ¡Qué bien me va a venir para tal! No sé, yo tampoco he tenido esa necesidad por ahora. Igual en cinco años os digo que sí, la he tenido por ahora. No he tenido esa necesidad. Comentadnos, ¿vale? Esto lleva bastante tiempo esperándose y hay otros lenguajes como... Bueno, yo, por ejemplo, en Cesar, lo llevo utilizando un tiempecito. Es bastante cómodo. En JavaScript sí si es verdad que igual se echaba en falta el Nullis, coalescing Operator o como queréis llamarlo, ¿vale? Que lo único que hace... Simplemente es, es si lo de mi izquierda es null o undefined, te pongo lo de la derecha, ¿vale? Eh, esta podría ser la gran diferencia con el típico OR, ¿vale? Que es la típica pregunta de entrevista de JavaScript, que por cierto, si queréis también dejadme eh, algún comentario si queréis que hablemos de entrevistas eh, de JavaScript, ¿vale? Ahí sobre todo me gusta bastante cómo lo plantea Eric Elliot, que podéis buscarle en Twitter, y hacen unas entrevistas bastante interesantes de, de JavaScript, de los fundamentos y de cosas básicas, en lugar de meterse a cosas concretas. ¿Vale? Entonces, eh, alguna vez ha caído alguna pregunta de ese tipo de y, y es cierto que igual no te paras nunca a pensar, ¿no? Pero, ¿qué ocurre con el or? Que el or aparte de null y undefined, nos mira los valores falsi. Es decir, si me viniera del 0, para él también es falsi y tira para adelante. Aquí no, aquí solo es con null y un undefined. Como veis en el ejemplo, si lo pongo con un 0, sí me saca el 0, no me saca el 42. Si utilizase el or, me acabaría sacando el 42 porque tomaría el 0 como falsi. ¿vale? Esa es una de las diferencias a tener en cuenta. vale. Null y undefined solo. Así que contadme si lo vais a utilizar, os ha hecho ilusión, no os ha hecho ilusión, lo habíais utilizado antes en algún otro lenguaje. Yo en César, hace, ya os digo desde que salió, pues la verdad es que lo no hemos utilizado bastante. Otro muy típico eh, y que resuelve un problema bastante grande en JavaScript, el optional chaining, eh, que es eh, la, la interrogación. También lo utilizaba yo en, y lo utilizo en césar bastante. Eh, hablando tanto de CESAP, si os interesa también un, un webinar o un virtual coffee sobre algún tema concreto en CESAP, nos podéis decir y, y lo apuntamos. ¿vale? Tenemos por ahí apuntado el DTD, que nos lo habéis pedido varias veces y posiblemente lo hagamos a lo largo de julio, no, no, sé, no os puedo prometer nada. Eh, si queréis algo concreto de César o de JavaScript, porque este se os queda corto o lo que sea, pues comentadnos y le damos una vuelta, ¿vale? Bueno, el tema es el, el optional Chaining, ¿vale? Lo único que va a hacer es, si, si entra en este objeto Adventurer a la propiedad DOG, que no existe, .name, eh, normalmente te daría un error. Ahora lo único que va a hacer es devolver un Define y tirar para adelante. Lo mismo si llamas a un método que no existe. Vale, te va a devolver un define y punto. No tenemos que hacer eh, o llenar el código como se ve, se sigue viendo todavía en muchos proyectos, sobre todo legacy, aunque ya podemos, mira, eso sí que podemos hablar, de tema refactor, código legacy y todo eso, y cómo afrontarlo, es muy interesante y está relacionado con TDD en algunos casos. Eh, así que podemos darle una vuelta si os interesa, nos decís. Eh, el caso es ya no tienes que llenar tu código de javascript de si adventure.doc distinto de undefined and adventure.doc distinto de null uh, y luego ya te metes and adventure.doc.name distinto de un undefined, uh, etc. ¿no? Entonces, esos típicos comprobaciones ya nos los vamos a ahorrar utilizando el optional chaining. ¿vale? Eh, en este caso, acordos el null is coalescine operator son dos interrogaciones con lo que quieres que salga a la derecha si lo de la izquierda es nulo undefined y en este caso es una interrogación solo vale ahí veis la utilización lo mismo yo en César lo, lo utilizo bastante pero bueno eh, en, en, en JavaScript puede ser muy interesante yo os digo que he visto mucho código JavaScript, mucho código JavaScript que tiene eso eso que os digo de if tal distinto de undefined y bah, no no mola mucho y con esto va a quedar mucho más limpio. Decidme si os gusta, si, si vais a utilizarlo si no. Oye, a ver, a ver qué me decís. Ah, vale, el Promise All Settled. Vale, este también es bastante interesante. Porque, bueno, yo hasta ahora lo he estado utilizando con, con una librería eh, que tenía un método parecido, no, no era exactamente igual porque hay algunas situaciones en las que tú entras en una página y, por ejemplo, no, no quieres quitar un spinner hasta que se hayan cargado todas las promesas que necesita esa página por ponerte un ejemplo, ¿eh? aunque aunque ahora la tendencia es, es un poco hacia otro lado, a, a ir cargando módulos de bueno, pues el de arriba ya me ha, me ha llegado, pues muestro ese pero el de abajo sigo sin mostrarlo y que haya un spinner en cada pequeño modulito y, y así el usuario pues, va teniendo información, aunque sea, y no tiene que esperar a que termine todo. ¿no? Pero aún así hay sitios o situaciones en las que vas a necesitar que hasta que se resuelvan todas, no ocurra algo. Vale, entonces nos han sacado el Promise All Settled, al que tú le pasas un Array de Promesas y te devuelve un iterable de, de resultados, ¿vale? como podéis ver aquí. Devuelve los Results, puedes iterar eh, sobre ellos y ahí tienes el estatus, eh, si bueno, eh, todo lo que te pueda devolver la promesa o necesites de la promesa, de las tres promesas. ¿vale? Eh, a mí me parece interesante, desde luego. Vosotros ya me diréis si, si os parece útil o no, si lo habéis utilizado o no, si antes utilizabais otras librerías, como, como es mi caso, y, y le damos una vuelta. Vale. este es uno de los que os digo, de los que os digo que bueno. Pues tiene buena pinta, pero mm, también tiene detractores. Eh, son los Dynamic Imports. ¿vale? Eh, tiene como dos. Bueno, como dos. Eh, lo podéis utilizar de dos formas. Una es la de arriba, que es LED module igual a, a white, el import que quieras hacer, del módulo que quieras hacer. Y otra es eh, hacerlo dentro de import.den, hacerlo al, a la vieja usanza, digamos, con con el .den, el punto .cat y todo eso. Entonces el ejemplo que nos ponen aquí es en lugar de tener todo imports static y si cargar todo cuando voy a cargar esta página, todos los módulos que necesitaré, pero que aún no necesito lo que proponen es oh, pues, no voy a cargar tal módulo de javascript hasta que alguien haga clic en él y realmente lo necesite. Vale, entonces, eh, una de las Opciones que nos dan son los Dynamic Imports. Entonces tú le dices cuando me hayan hecho clic en este botón de navegación, entonces cargo, cargo estos módulos. Y si no, te muestro un error. Vale. Está, está chulo, está guay. Pero yo ya he visto detractores de, de estos temas, pues bueno, lo podemos hablar si, si os gusta, si no os gusta dejadme por escrito ¿vale? porque a mí la verdad es que no me disgusta del todo pero tampoco por ahora he tenido o lo he utilizado entonces a mí hasta que lo utilizo en un caso real, en un proyecto real no me gusta tampoco a, a hablar o tomar una decisión sobre ella o posicionarme entonces yo por ahora puedo decir que suena interesante ¿vale? a ver a vosotros qué os parece Vale, eh, antiguamente, en el pasado, en, que ya en lo escrito, eso puede ser ya, mientras hablo, una palabra a otra, ya hay un pasado. Vale, pero lo que teníamos era un, eh, un match, vale, que nos devolvía los matches de una expresión regular o de una un string que le hayas pasado eh, y, y tal. Eh, el match all lo que nos hace es devolver un iterable, como estáis viendo aquí, ¿Vale? con todos los matches que haya, que sigan esa eh, eh, expresión regular, incluyendo los grupos de, de captura. ¿Vale? Entonces, bueno, es una cosita que tenemos ahí, otro recurso, que quizás lo mismo, quizás hayáis utilizado librerías en su lugar o no, no sé, decidme si, si le veis utilidad o no, y lo, y lo vemos. Eh, ahí lo dejo, Sting Match all, ¿vale? Parecido al Match, pero bueno, no se vuelve todos los resultados. Eh, parecido al anterior, ¿vale? aquí tenemos el, el Replace All. Y, y bueno, la diferencia con el Replace que ya existía es que el Replace te sustituía la primera ocurrencia y este, como su nombre indica, te reemplaza todo. ¿vale? Eh, de hecho, en este ejemplo que he escrito aquí no estoy seguro de que esté del todo bien a ver uh, uh -huh. racing monkey uh, pues puede ser el caso es que uh, la diferencia es esa. el replay solo te cambia a la primera ocurrencia y el replay solo te cambia todas hasta el final vale pues, bueno, pues una ventaja o más sencillo sin tener que hacer cosas adicionales, digamos. Vale, son Todo esto, como estáis viendo, son cosas que o la mayoría que ya, ya utilizábamos igual con otras librerías o con fallbacks o con o con Polyfile o con, como queráis llamarlo pero bueno, nos lo han puesto en un cómodo método ya de del propio JavaScript, ¿vale? vale luego tenemos el, el Global Disk. Esto es algo que tampoco he utilizado, no he tenido que utilizar mucho, no he trabajado en ello, ¿vale? pero nos cuentan que en distintos environments eh, digamos que this tiene distinto nombre. ¿vale? En algunos sitios se llama this, en otros se llama self. Entonces, <coughs> había situaciones que se daban entre programadores que pues tenían que hacer eh, un poco de malabares para... Si estoy en este entorno, pues tengo que utilizar self. Si estoy en este otro, tengo que utilizar this. Quiero comprobar que esta función exista, que esta variable de entorno exista, etcétera, Entonces, lo que han hecho es... Toma, global this, común para todos los environments. Entonces, para todos los environments que, superen, que soporten GlobalDisk estará disponible ya el, eh, lo que quieras. Como en este caso que estamos mirando si en el, el GlobalDisk existe la función la función SetTimeout. ¿Vale? En este caso, <coughs> eh, pues no existe, no existiría, ¿no? si nos metemos en el comentario. Así que, eh, lo dicho, si has tenido alguna vez ese problema cuéntanoslo yo la verdad que no se me ha dado ese problema todavía así que guay eh, pero bueno si sí si que es que es útil GlobalDisk, no bueno, pues nos contáis ahora vale module namespace exports esto bueno simplemente fue un poco eh, a ver si os suena el tema de importar que ya existía import asterisco as ns from mod vale eso ya existía guay export y entre los brackets metemos ns, también existía. Pero la gente pedía lo contrario. es decir que puedas, bueno, lo contrario, lo mismo, pero con export. Que tú puedas exportar el asterisco as ns from mod. Vale, era una petición que había de la comunidad hace tiempo, yo vi la ISO hace tiempo, porque tú ya podías hacer el importame todo como ns de el módulo cual sea. Pero no podías hacer exportame todo, como ns del módulo cual sea entonces ahora sí podríamos hacerlo eh, lo dicho siempre que esté soportado cuidado no os metáis a lo loco a, a probarlo si quizás no está preparada vuestra aplicación o vuestro browser eh, vuestro target browser vale vale luego tenemos el Web webshare api eh, es bastante útil si estamos eh, creando una, una aplicación que tenemos idea de que se renderice en, en, en un dispositivo físico, en un móvil porque lo que va a acabar hacer, haciendo es eh, sacándote la, la el share nativo de cada dispositivo. ¿vale? Es lo que lo que hace por debajo. En este caso le tienes que pasar un share data con title, text, URL y cuando pulsas al botón ya utilizas el API de Navigator. navigator.share. Entonces, eh, eso ya te va a sacar la, el, la típica modal nativa de, de compartir, ¿vale? De, para cada dispositivo. Lo he dicho, es bastante nuevo, era bastante esperado también en este caso. Y, y, y bueno, el típico caso de uso es imaginaros que queréis hacer en vuestra aplicación un botón de compartir. Vale, pues, al hacerlo de este modo, ya el compartir pues, estará eh, con el menú nativo de vuestra, del dispositivo en el que se renderice. ¿vale? Eh, y este ya, oficialmente, os lo digo, es el que más eh, controversia ha causado. ¿vale? Los, ah, no, perdón, los async Hooks, no, me equivoco con el siguiente. Y es que tengo ganas de, de decirlo. Vale, los async Hooks simplemente son eh, para controlar el lifetime de aplicaciones Node. Vale, entonces, eh, tienes que tener cierta versión de Node también, acordaos. No vale para cualquiera. Si tenéis una vieja, posiblemente no podéis utilizarlos, ¿vale? Pero en este caso, por ejemplo, lo que hace es crear un hook, un async hook, ¿vale? En el que controle el. Bueno, mejor ver el output, ¿vale? Esto es un poco así si lo vemos de primeras, pero este es el, el output y aquí se entiende muy bien. ¿Vale? Lo que queríamos era en nuestra aplicación Node, ¿vale? Eh, Ver que el execution ID es 1, que la Sync ID es 6, que el trigger es 1, que luego hay una Sync ID 7, con el mismo trigger, el 1 todavía, luego ya vemos que el save timeout está en el Execution 6, que la SYNC ID es 6, luego que es 7, vale, entonces es un poco para llevar ese lifetime de, de las acciones que hace tu, eh, tu aplicación Node. Vale, yo, personalmente, nosotros eh, en Play normalmente el, el backend lo, lo hacemos con cesarp entonces con Node eh, no tenemos mucha experiencia, ¿vale? pero ahí os digo que existe, eh, esta es un poco la forma de usarlo, vale asynchooks.createhook.enable, ¿vale? como veis ahí, y, y lo utilizáis, pues no sé, igual en este caso lo no, que hace es un bright sync pero yo que sé, igual tenéis un logger y queréis meterlo en el logger y tener eh, ese lifetime de vuestros métodos, de vuestra aplicación en general, eh, todo muy controladito. Cuando se ha destruido, cuando se ha iniciado, cuando ha hecho algo. vale. Entonces, esto era algo que estaban pidiendo hace tiempo y, y ahí tenéis novedad. Hay bastantes ejemplos en la página, en la propia página de Node. ¿vale? A ver, luego tenemos aquí uno que a mí, a mí me pareció un poco raro. Pero, vale, vamos bien del tiempo. Eh, es el pipeline operator, ¿vale? Que tiene esta pinta que... No sé si os sonará a alguien de, de algún otro lenguaje de programación. Si os suena, comentadme, porque a mí creo que me suena, pero no sé de qué. ¿Vale? El caso es que hacer const URL igual, equals 21% en string. El pipeline operator y la función de codeuri URI es equivalente a hacer de code URI y pasar el parámetro 21. Que he visto así parece una chorrada, una pijada como queráis llamarlo, pero lo recomiendan por ejemplo para cuando tenemos este este nesting de eh, digamos con, mira igual ahí lo he visto, me estoy acordando ahora, un libro de Eric Elliott que se ha mencionado antes de javascript, se llama javascript applications o developing javascript applications, no, no me acuerdo, eh, que, que él te habla mucho de function composition en javascript y cosas de esas, entonces lo que tenemos que tener claro es que el pipeline operator lo recomienda en estos casos en el que fijaos bien que tenemos la función double, a la que le paso la función increment, a la que le paso la función double, a la que le paso la función double otra vez. Entonces, eh, para simplificar un poco eso, el pipeline operator ya queda mucho más claro que el 5 se le pasa a la función double y eso a su vez es pasado a otra función double, eso a su vez a la función increment y eso a su vez a una función double. Entonces en mi opinión sí que es cierto que ahí queda como más limpio cuando vas a hacer esa función composition que, que suele utilizarse más cuando quieres hacer una programación más funcional en javascript, por ejemplo, eh, tema de reutilizar, eh, abstracciones y demás. entonces bueno, puede ser interesante, pero sí es cierto que en primera instancia puede quedar raro. Yo creo que me suena de ese libro que os digo, Programming JavaScript Applications, de Eric Elliot, que os lo recomiendo bastante y no está muy caro. Vale, eh, vale. decidme si lo habéis utilizado o si os suena a vosotros. Igual soy yo y, y me he colado y no está en el libro, Cuidado. ¿eh? Pues vale, y ahora sí, eh, hemos llegado a, al más comprometido de todos, el top level a White. ¿Qué le pasa al top level a White? Pues mira, tenemos por aquí este... eso es, tenemos a Rich Harris, ¿vale? que es open source Error y que hace gráficos en el New York Times ¿vale? y nos dice hizo aquí un, un en GitHub una especie de post o artículo hablando del top level a White diciendo que es un food gun eh, ya os podéis imaginar solo con el dibujo y, y no, nos habla de posibles problemas que ve él, ¿vale? Que, ah, esto suena bien, esto suena mal, vale, pero ¿qué puede pasar si, si tal? ¿Qué pasa si cual? Te pone problemas y tal, y la gente está comentando bastante. Se ha hecho bastante viral. Fijaos que es de febrero de 2019, cuando creo que todavía era una proposición. ¿Vale? El caso es que os recomiendo que lo leáis, ¿vale? Meteos ahí en Rich Harris Fotcun y le echéis un ojo a este artículo. Pero siguiendo aquí. Eh, ¿Qué es lo que nos han metido? Nos han metido que, eh, ya sabéis que hasta ahora el await, si queréis utilizarlo, tenía que ser en un contexto asíncrono. Es decir, dentro de una función que tenga async por delante. Simplificando mucho. Eh, si querías poner el await, por ejemplo, al principio del documento, antes de la función, ibas a tener un syntax error. vale, porque solo puedes hacerlo en una eh, función asíncrona? Bueno, pues ya no. Ya puedes hacerlo en el top level. Eh, y me diréis, ¿qué casos de uso puede tener? Pues estos, ¿vale? Esto es lo que nos dicen los, los señores de DS2020. De, de para hacer Dynamic Dependency Pathing, ¿vale? es decir, eh, a, a White Import y que el i18n se nos cargue dependiendo del, eh, del lenguaje del, del navegador. ¿Vale? Pues para hacer de forma dinámica eso, pues el Top Level Await nos puede ayudar. Lo mismo para Inicialización de recursos. Aquí, por ejemplo, está eh, esperando al DB connector, ¿vale? cosa que, eh, que antes igual tenéis que meterle una función asíncrona, esperar, hacer algo más. Pues aquí simplemente hay cons connection, igual voilà, a, y lo esperas. Y también habla de las dependency fallbacks. ¿vale? Pues tener aquí jQuery, hace el await de la opción A, y si la opción A va mal, pues mira, lo meto en el B. Vale. Eh, bueno, esto es un poco lo mismo. Yo no he utilizado, he leído un poquito lo que os he dicho aquí del, de, de Rit Harris. Eh, luego me he leído también esta página de v8.dev, que es donde podéis ver aquí un poco eh, lo, los pros y los, y los contras, que de hecho lo resumen en tres. Puede bloquear la ejecución, puede bloquear el fetching de recursos y... Eh, Vale, y puede no haber interop claro para como módulos de Common GIS. Eh, eso es lo que dice David Harris en resumen. Pero eh, en Stage 3 ya de Ecmascript dicen que ya han hecho una propuesta para resolver estos tres problemas que nos decía él. Entonces, en principio no tendría esos problemas, no bloquearía código, etcétera, etcétera, y podría ser una buena noticia. Lo he dicho, decidme si os parece una buena idea, si os parece horrible, si os parece una canallada. O ¿Qué os parece? Decidme lo que veáis. Vale, Y, y hasta aquí, eh, lo dicho, si tenéis eh, cualquier duda sobre esto, yo encantado de ayudaros. Yo os digo que tampoco he trabajado con ello, son cosas muy nuevas. Es complicado de repente decir voy a incorporar esto a un proyecto existente o, o meter una tarea para solo cambiar eso. ¿Para qué? ¿No? Si quizás eh, no te hace falta eh, o ya tienes resuelto eso con una librería. O al revés, igual tenías una librería solo porque eh, te daba el flat que hemos visto al principio y ahora que existe el flat te la puedes cargar y haces una tarea, dejas fino el spin backlog, lo metes en tu Scrum o Kanban Table, y haciendo peer programming te lo te lo dices y te lo comes, por ejemplo. No lo sé. casos es que, bueno, es digno de comentar. Cualquier duda decidme si no sé contestarla. Lo, lo estudiamos un poco y, y os decimos algo, porque ya sabéis que os vamos a pasar la, la PPT y, y siempre os pasamos, si, si se quedan preguntas en el tintero, os las pasamos, ¿vale? Ay, así que ahora voy a pasar... Aquí, aquí Vale, aquí estamos. Y aquí estamos. Vale. Ok, eh, vale, pues hoy tenemos pocas preguntitas, lo cual era bastante esperable porque es un tema que, bueno, no da para demasiado. O sea, son estas cosas nuevas, <ríe> muchos no, ya las hemos probado. Bueno, veremos. Eh, vale, lo que sí estoy viendo, eh, que nos dice Kami que le interesa hablar de entrevistas de JavaScript y tiene siete me gustas, así que imagino... Eh, que no habrá problema en hacer un, un virtual coffee sobre eso, a mí me mola en ese sentido. ¿Vale? Eh, así que lo, lo apunto junto a la de TDD y, y vemos a ver cuál priorizamos. ¿Vale? Yo creo que la de entrevistas Javascript puede quedar muy interesante. Vale, Anonymous nos dice que si esto es lo mismo que un for join. Efectivamente, se refiere a esto. Vamos a ir para atrás. No, no era replay sol. Este. Yo creo que se refiere a esto, a all settled. Eh, sí, es, es lo mismo. No me acuerdo si devuelve el mismo tipo, es decir, un iterable con con problema, con objetos que contienen la resolución de la promesa, pero es el mismo concepto. De hecho, yo es lo que utilizo o lo que he utilizado hasta ahora para hacer algo parecido, el fork join. Vale, entonces, all settled Vendría a sustituir eso eh, si ya puedes soportar esto y lo único que te ata a esa librería que te da el fork join es el, el fork join, podrías quitártelo en medio, pero me da que esa librería nos aporta bastante más que, que eso. Vale, eh, así que sí, es como vosotros decís. Vale. Y por último, Natalia nos dice que eh, podrías comentar sobre el proceso de entrevista técnica para Frontend Developer, JavaScript, TypeScript, React en Plain Concepts. Gracias. Bueno, pues eh, sí, podemos comentar un poco. Eso sí, os voy a comentar en Plain Concepts Bilbao, ¿vale? Porque cada, cada sitio tiene su. Cada maestrillo tiene su librillo, ¿vale? Nosotros eh, en Plain Concepts Bilbao, ¿vale? Normalmente eh, estamos varios miembros del equipo en la, en la entrevista pues para ver esa interacción ¿no? de cómo sería trabajar con él, para que él vea cómo sería trabajar con nosotros. y y no hacemos, digamos, entrevistas específicas de JavaScript, TypeScript, React o no hacemos específicas de Back o de Front. ¿vale? Normalmente no buscamos perfiles tan cerrados en Bilbao, buscamos un perfil más de desarrollador de software que le gusta un poco darle a todo, como os he comentado. Yo, por ejemplo, ahora estoy con César, con TypeScript, eh, tenemos proyectos en, en React, tenemos proyectos en Vue, tenemos proyectos en Angular tenemos de todo. Vale, entonces las entrevistas son más a ver eh, lo que os intentaba decir en eso de ¿cómo hago entrevistas JS? Pues quizás es eh, pregunta clave que porque a veces decimos para ver, sobre todo, si nos encontramos a un nivel muy bajo o muy alto, eh, ¿qué diferencia hay entre igual-igual y el triple-igual en JavaScript? Bueno, pues hay gente que cuando lo dice se ríe porque es muy fácil para alguien que tiene experiencia con JavaScript, lógicamente, pero hay quien... Eh, no lo sabe, lógicamente, porque igual viene de trabajar 10 años en backend. Entonces ahí ya te haces una idea de eh, por dónde puedes ir tirando, si por si, si puedes subir, ¿vale? Y, y, y ir viendo si puedes eh, subir el nivel. ¿Vale? Normalmente cosas específicas de frameworks como React que mencionas no hacemos demasiado. ¿Vale? Es decir, nosotros lo que intentamos es eh, ser más genéricos, ver qué conocimiento tiene del lenguaje para poder adaptarse a cualquiera de los frameworks, pero aún así, si su experiencia es en ese framework, si podemos hacer preguntas, por ejemplo, en React, podríamos decirle preguntas del ciclo de vida, cómo trata los estilos, cómo trata el, el tema de eh, la privacidad de las variables en, en React, a ver si, si entiende bien los conceptos de React o de Angular de Vue, cuáles son las ventajas o desventajas de uno contra otro y ese tipo de, de cosas. ¿Vale? TypeScript específicamente no, no es algo que preguntemos, eh, simplemente si, si lo ha utilizado, si le gusta, si le gusta porque le gusta. O sea, no son todo preguntas ahí a cañón, como veremos luego en lo de entrevistas JS, si lo acabamos haciendo. ¿Vale? Eso para Natalia, a ver si, si le ha servido. Eh, nos dice Alex que me, eh, compañeros no han podido asistir, ¿se ha grabado la sesión? de esa así donde puede acceder a ella? Sí, se ha grabado y os la enviamos siempre normalmente suele ser el lunes siguiente y os la solemos enviar eh, con la presentación y algún recurso más si es que hace falta, ¿vale? O sea que no hay problema Alex y nos dice eh, Anonymous lo mismo, a ver si está el webinar disponible para verlo en diferido, eso eh, Creo que estamos trabajando en que la página web de Plane tenga alojados este tipo de, de webinars en ella, pero no estoy seguro si, si ya está. Entonces, eh, no sé decirte, solo que estés atento a redes sociales y eh, lo publicaremos seguro, ¿vale? Pero si no, a vosotros que habéis asistido, si sí os lo vamos a pasar ahí, ¿vale? Y por último. <coughs> Estoy leyendo por aquí, Carlos. ¿Cómo se comporta Navigation.share en desktop? Pues la verdad que no lo no sé. No sé qué, eh, qué comportamiento tiene. No lo he probado. Entonces, es una de las preguntas que me apunto. Si te parece, Carlos. Y, y os lo enviamos el lunes a todos juntos. ¿Vale? Y así, pues, por no ponerme ahora a buscar. ¿eh? <ríe> si te soy sincero. Entonces, le echo un ojo y, y os, os digo. Vale. Eh, Listo. Eso es, eso es, vale, pues ya están todas contestadas, lo dicho, espero que os haya gustado, tomamos nota de que queréis otro parecido de entrevistas de JS, porque tiene 7 me gustas, además de lo que ha escrito eh, Cami, y, y le damos una vueltita junto a lo de TDD y, y a ver si podemos hacer, hacer eso, vale, entrevistas de JavaScript, cómo podemos afrontarlas, cómo no, vale, está bien, vale, así que nada... Gracias por asistir una vez más. Y cualquier duda podéis escribirme por Twitter o por donde queráis. Si os ha quedado algo en el tintero, vamos, no hay problema. ¿vale? Y si os ha parecido eh, que, que falta algo de información, como en el caso de Carlos de Navigation.share en desktop, pues os lo explicamos más detalladamente. Os llegará por correo electrónico. ¿Vale? Venga, muchas gracias. Nos vemos.